Piquero patirojo. Esta especie es un invernante con poblaciones reproductivas permanentes en el país. Es un ave principalmente oceánica y se le encuentra en ambas costas del territorio nacional. Su nombre es Sula, es un término noruego y es utilizado para referirse a un piquero. Mide de 66 a 77 centímetros, pesa de 900 a 1003 gramos y presenta una envergadura de 91 a 101 centímetros las hembras son en promedio son un poco más grandes que los machos es una ave bastante polimórfica pero en términos generales los adultos se distinguen porque siempre presentan patalar rojas y el rostro y el pico presentan coloraciones que varían del azul al verde la piel desnuda alrededor de los ojos es azul y algunas zonas de la cara y la base del en con rosa en la fase clara los adultos son principalmente blancos con los reyes negras y la cola blanca aunque también se pueden encontrar individuos con la cola negra y la frente de color crema los adultos en fase oscura son de color café grisáceo con vientre rabaída y colas blancos el adulto con fase intermedia es muy similar al adulto de la fase oscura, pero más pálida. Los jóvenes son completamente cafés o cafés grisáceos con patas amarillo y grisáceo. Es el pique más piquero más pequeño que se puede encontrar en el país. Sus ojos también son de mayor tamaño que en otros piqueros, posiblemente ajustados a la alimentación nocturna. Se parece al piquero enmascarado, pero este último es de mayor tamaño. El piquero café también es de mayor tamaño y con partes inferiores contrarrestantes. Se encuentra en agu aguas tropicales de todo el mundo. Sus colonias reproductivas más grandes se encuentran en las islas de Galápagos, Hawái, Indonesia y Filipinas, en el Océano Pacífico. También en el pequeño Caimán y los Roques, en el Caribe, en Ascensión. Fernando Norona y la Pequeña Trinidad en el Atlántico y en las Seychelles y Colmoledo en el Índico. En Colombia se encuentra en ambas costas. La costa pacífica ha sido registrada en la isla Marpelo y la Gorgona y la Palma y Bahía Málaga. En la costa caribe en los calles de las islas de San Andrés y Providencia especialmente en serranía, serranilla y roncador. Es una ave estrictamente marina y altamente pelágica que se encuentra principalmente en islas oceánicas y en sus aguas circundantes. En Colombia utiliza islas con hábitats terrestres muy distintos en ambas costas, rocosos en el Pacífico como en la isla Malpelo y arenosos con vegetación arbustiva en el Caribe. Se alimentan Principalmente de peces voladores de la familia Exocotidae y calamares de la familia Omnastrespidae. En contenidos estomacales de aves de Isla marquelo en Colombia se encontró que la peza más frecuente fue Osiporpampus micropterus de la familia Emirampidae, seguido de tres especies de peces voladores y un pez dorado de la familia Coripatinidae. Es una especie altamente colonial durante su periodo de reproducción. Construye un nido con ramas sobre un árbol o arbusto y pone un huevo en el cual incuba durante aproximadamente 45 días. Las crías abandonaron el nido del día 100 a 139 después de la eclosión y permanecen bajo el cuidado de sus padres cerca de 190 días más. Es una ave bastante gregaria y colonial, y se alimenta principalmente utilizando las técnicas de buceo de inmersión, aunque en ocasiones también captura peces voladores desde el vuelo. Presenta hábitos de alimentarios nocturnos y cuando hay buena luz de luna puede alimentarse durante toda la noche. Frecuentemente sufre el robo de alimento porque parte de las fragatas y a menudo se le observa perchado en barcos los cuales se utiliza como mirador.